La maestra Emma Polanco, rectora electa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, visitó hoy esta ciudad para reunirse con docentes del recinto. Dijo que además de agradecer el respaldo recibido, buscará aportar para el crecimiento del recinto y el estudiantado de la región. Sí, tuvimos precisamente hoy una reunión, eh, un, poco, un poco de trabajo, un poco de, de amistad, de agradecerle también todo el trabajo que han hecho por que yo ganara esta candidatura y además eh, decirle mi gran compromiso con la universidad aquí en San Francisco de Macorís donde nosotros eh, necesitamos nuevas carreras eh, necesitamos un ambiente académico de calidad donde nosotros le daremos apoyo a todas las iniciativas que lleve a cabo la universidad siempre que sea en beneficio de los estudiantes y de nuestra universidad también y de la región Sobre su sentir al llegar una fémina a la rectoría la educadora reconoció que es un paso para la mujer dominicana aunque aclaró el obtener la posición no depende de géneros eh, Me siento muy bien y, y siento que es un gran empuje para, para las mujeres también esto no es, no he ganado esta, esta eh, esta rectoría, porque soy mujer, me ha sido mucho, mucho trabajo eh, ganarla, porque ha sido con el trabajo, con la dedicación, con todos los años que tengo en la universidad, eh, dedicada a tiempo completo, haciendo un trabajo, eh, siempre buscando el beneficio para la institución.